Sábado 12 de mayo se realizó la competencia en motocar, el circuito fue de Gochibamba quebrada. Las actividades por el 36 aniversario de creación política del distrito de Atiles se realizó la competencia en motocar en las categorías Torito, Caenero y Corona. En este momento vamos a verificar, Torito ya se viene. A ver señoras y señores. Y el Torito número 4. ¿Qué tal, soy que está con el torrito, señoras y señores? Va a ser el torrito peruano. Él piensa que está compitiendo a nivel internacional. ¡Cuarto, torrito, señoras y señores! ¡Vale, bueno, bueno ¡Que entrar! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Ahí está el torrito número, número, número, número, número! Número 6, con número 6, ¡Señoras y señores, pasó, pasó, pasó, pasó, pasó. Una competencia que en los últimos años se está haciendo muy atractiva y cada vez más personas van participando en esta competencia. Ahí está, acá vamos a tocar el motocar, guarda, mierda, mire, calabar, mire, Ahí está, ahí está, está. Top 5, ¿Está señor Se se viene el primer moto! ¡Corona, corona, corona, corona! corona corona, quién se trata el número ¡Número quién se trata! ¡Ahí ¡Corona! El circuito para esta competencia fue desde Huachibamba a Quebrahonda y los ganadores fueron los siguientes. Categoría Torito, primer lugar, José Aranzaba Huilca. Categoría Caenero, primer lugar, Carlos Hermosa. Categoría Corona, primer lugar, Marco Antonio Licona Yupanqui. ¡Vaya, este? sí, este se va a otro señor, el ¿Qué no que ir, ¿Sí? qué no que ir? el miércoles! ¡Es una va, va! ¡Ay, va, va, va! ¡Ay, va, va, a ¡Ay, va, va! ¡Ay, va, va! ¡Ay, va, va, va! ¡Ay, va, va! ¡Ay, va, va! ¡Ay, la vista. la vista, la vista, Vamos a tocar. ¡Chapé! ¡Chapé! ¡Chapé! ¡Chapé! ¡Chapé! ¡Chapé! vamos a tocar ¡Chapé! Bien, muy bien, en esta oportunidad hacemos entrega del premio en primer lugar a nuestro amigo Josep Arantzabal por haber ocupado el primer lugar en Montalcar Torito, ¿no? Y ojalá que siga en los éxitos del triunfo y hacemos entrega a nombre de la Municipalidad del Área de Desarrollo Social quienes laboramos acá este premio tan importante sí. Felicitaciones que si te, te hago entrega de los 200 nuevos solos Muy bien, Alexander Guamán Felicitaciones, esta oportunidad te hago entrega del premio del segundo lugar de la competencia de motocar Toritos ojalá que sigas mejorando al otro año si seas el primero y a nombre de la Municipalidad del Área de Desarrollo Social quienes laboramos y hacemos la entrega de 250 soles constantes y sonantes. Ya ¿Listo? Sí. Y acá está La derecha Ok, sin sí. suerte Pero ya felicitaciones por haber ocupado El primer lugar En Otocar, Galenero En ese tercer De hacer una entrega De los 200 nuevos soles A nombre de la Municipalidad Del área de Salud Social Y ojalá que sigas Por la senda De este tercer De la una entrega De los 200 lugar en Ponto Carca de en Tiago entrega de los 150 nuevos soles para que sigas uh, por este, de esta cinta del éxito en esta competencia tan importante ahora sí. bien Marco Antonio Licona en esta oportunidad Tiago entrega eh, el primer lugar de los 209 nuevos soles por haber ocupado el Ponto Corona. y ojalá que sigas por la cena de los trincos siempre en, en las competencias a nuestra municipalidad y en esta oportunidad te hago entrega pues, ¿no? de los 200 nuevos hombres ¿no? en esta oportunidad te felicito por haber ocupado el segundo lugar de los, los motocard corona y ojalá que sigas por esta cena del fin, del éxito y que el otro año mejores ¿no? felicitaciones especiales sí. y te hago entrega de los 150 nuevos hombres para que bueno gastes satisfactoriamente en la fiesta